Cuando quiera, senador Comorera. Gracias, presidente. La exposición de motivos de la moción en consecuencia de interpelación hace mención a dos cuestiones importantes. Una es el incremento de los robos, hurtos y entradas en explotaciones agrícolas y otra el robo, de vivienda, el robo en viviendas en urbanizaciones y viviendas aisladas. Uno de los grandes problemas de España es la despoblación de las zonas rurales que contrasta con la densidad de, habitaciones, de habitantes eh, de las grandes ciudades. Hay que tener presente que algunos pueblos del interior peninsular tienen una de las densidades de habitantes más bajas de toda Europa. Las asociaciones más representativas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos explican que los responsables de la Guardia Civil están adaptándose también a la, a la despoblación en cuanto a efectivos en el medio rural. Cierre de cuarteles, no reposición de efectivos, etc. Sirva de ejemplo que en la Comunidad de Madrid hay casi 9.000 guardias civiles y hay más de 3.000 dedicados solo a servicios administrativos. Por ello, el incremento de número de delitos contra el patrimonio que se está produciendo en el ámbito rural, en nuestra opinión, no es casualidad. Y podemos hablar de otros temas, como los delitos de violencia de género. Miren, de las mujeres asesinadas en lo que va de año, muchas han sido en territorio guardia civil, eminentemente rural. La cuestión es que, en este orden, como en muchos otros, la falta de efectivos en las zonas rurales y en las zonas más despobladas, como son los pueblos de Soria, Guadalajara, Teruel, León o Cuenca, por ejemplo, hacen inviable la posibilidad de dar un buen servicio público preventivo presencial de atención al ciudadano y no solo en el caso de violencia de género y no solo a la hora de tomar las denuncias, sino a la hora de garantizar prote protección a las víctimas una vez interpuestas las denuncias. Además, el deterioro de la situación económica está prov provocando alteraciones en la delincuencia, que ya tienen reflejo en las estadísticas oficiales. Los delitos típicos de las grandes áreas urbanas están comenzando a extenderse a las zonas rurales. De las propias estadísticas del Gabinete de Coordinación Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad se desprende que el robo en viviendas ha aumentado. Lo más reseñable es el aumento generalizado de los robos que el Departamento de Estudios explica en parte por un cambio en la metodología que utiliza para contabilizarlos. Es que los mayores incrementos en este tipo de asaltos se produjeron en las autonomías más rurales. Siguiendo el orden de delitos en las zonas rurales, desde el 2010 hasta el 2016, se observa que no solo han disminuido, sino que se han extendido y profesionalizado. También el informe anual de la Defensora del Pueblo 2016 denuncia esta situación cuando expone que los motivos de queja alegados por los interesados son la falta de resolución de los problemas diarios de inseguridad, así como la falta de vigilancia policial y de medios materiales y personales en la zona para investigarlas conductas delictivas y prevenir la comisión de hechos delictivos. En concreto, salude a que han sucedido numerosos robos con fuerza en viviendas y comercios, en cementerios e iglesias, agresiones y palizas a personas mayores, así como una creciente ocupación de viviendas sin que se haya reforzado la presencia policial ni la actividad investigadora ante las denuncias y quejas ciudadanas. Se afirma igualmente que en muchas ocasiones los ciudadanos no se atreven a formular denuncias ante las autoridades por miedo a sufrir represalias de los autores de los delitos. El colectivo agrario reitera la necesidad de facilitar la posibilidad de denuncia de los robos a los agricultores y ganaderos, pudiendo hacerlo telemáticamente sin necesidad de personarse en comisaría y agilizando así todos los trámites burocráticos. En definitiva, todo ello es la consecuencia del abandono del medio rural y de la falta de especialización en el ámbito rural de la Guardia Civil en los últimos años. La solución pasa, como no, por inversión en plantilla. En el caso de la Guardia Civil, la mayoría de puestos que desde el 2010 hasta el 2016 han quedado vacantes, han sido los que se dedicaban a controlar el ámbito rural, que por otra parte es la competencia principal del Instituto Armado. Según datos del Boletín Oficial de la Guardia Civil, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 la Guardia Civil perdió 4.623 efectivos en la escala de cabos y guardias, un 6,5 y 406 de la de suboficiales, un descenso que contrasta con el incremento de 132 personas en el nivel de oficiales lo que supone un 4,2 más. En definitiva, cada vez hay menos agentes para trabajar en la calle y más para mandar en las oficinas optimización de la plantilla existente. Hay demasiados acuartelamientos sin efectivos suficientes para atender la prevención, pues la custodia de las instalaciones y las tareas burocráticas que han de desarrollar como pauta ocupan a los efectivos existentes. Una reorganización se hace necesaria, pues la distribución existente responde a tiempos pasados. El siglo XXI requiere otro tipo de modelo y, cómo no, la inversión en material y no en acondicionar pabellones con todo lujo de acabados. Por ello, entendemos que debemos apoyar la moción del Partido Socialista y, al mismo tiempo, denunciar la situación que se vive en el medio rural tan abandonado por nuestras instituciones. Gracias.